Y miren, hemos hecho justamente que coincida esta fecha tan especial, tan cara para, para nuestro sentimiento, para nuestras mascotas y todo aquello. Y bueno, pues hemos querido hablar un poquito, si bien no es una materia específicamente vinculada a las mascotas, pero sí tiene que ver obviamente con la salud animal. Resulta que hoy tenemos dos invitados. Voy a empezar aquí por mi izquierda presentando al doctor Rogelio Wang, que es el creador de la carrera de medicina veterinaria y zootecnia de la Universidad Pública del Alto. Exacto. Qué gusto. Saludarlo. Mucho gusto. Muchas gracias, un placer. Igualmente. ¿no? Y hoy que es San Roque, nos felicitamos, pues. Lógicamente, ¿no? como todo no? el mundo. <risas> Todos los, eh, los, los varones, ¿no? Exactamente. Así es. Exactamente. Bienvenido, muchas, muchas gracias, gracias por estar acá. Y junto con él está el doctor Jorge Miguel Aguilar, que es docente y también creador de la carrera de medicina veterinaria y zootecnia de la UPEA, de la Universidad Pública del Alto. Doctor, lo mismo, un placer saludarlo, bienvenido. Gracias por estar acá con nosotros esta mañana. Igualmente, ¿no? nosotros somos los agradecidos por darnos la respectiva cobertura y eh, que se llama felicitar pues, a este medio de comunicación que es visto a nivel nacional. Buenísimo. Gracias. Bueno, por favor, al contrario, las gracias a ustedes. Eh... Hagamos un poquito de historia, ¿sí? ¿Cuándo es que se crea la, la facultad? ¿Cuál era el ánimo, el propósito? ¿Quiénes estuvieron allí en ese primer momento? ¿Cómo, ¿Cómo se fue gestando esta idea? Que hoy, bueno, usted nos va a decir ahora cuántos años ya tiene. Exactamente, yo, yo quiero pasar la, la pregunta al doctor Aguilar, el Correcto. que va. Él, él nos va a contar él un a contar. poquito de la historia. Exactamente. Claro que sí, con todo gusto. Entonces, recuérdenos, recuérdenle a la gente cómo es que se surgió esta idea, cómo es que se crea la, la facultad y hace cuánto tiempo fue, fue aquello. Muy bien. El primero de mayo del año 2000, inicia las actividades académicas en la flamante Universidad Pública del Alto, eh, justamente que ha sido una conquista por los jóvenes visionarios de esta urbe a la vanguardia del licenciado David Ticona Balboa. ¿Para qué? Para que se puedan profesionalizar a nivel licenciatura en las diferentes eh, carreras y posteriormente apoyar al desarrollo de nuestro país lamentablemente a esa fecha no existió la, nuestra carrera. ¿Por qué? Porque no fue considerada, ya que no fue conocida en nuestro medio. Entonces es así que el 17 de agosto del año 2000 se crea la carrera de medicina veterinaria y zootecnia so de la Universidad Pública del Alto, con dos objetivos. El primero, para que, eh, por no existir, en una universidad pública en el Departamento de La Paz. Segundo, para que los nuevos profesionales titulados de esta carrera puedan apoyar al desarrollo eh, tecnológico-científico-pecuario en las ramas de la sanidad y reproducción animal en las 20 provincias, 438 cantones y 87 municipios del Departamento de La Paz. Interesante. Eh, cuando se funda, ¿cuántos profesores había? ¿Cuántos alumnos había? Usted estaba en ese momento, obviamente, como, como creador de la, de la facultad. Exactamente, ¿no? El, eh, ha sido, pues, eh, una, un trámite incierto que hemos realizado desde el 17 de agosto al 31 de diciembre. Hemos tenido falencias en cuanto a la población de estudiantes y, asimismo, de docentes, ya que esta carrera... Ha sido nueva en nuestro medio. Nueva ha sido en nuestro medio. Entonces, hemos contado, por ejemplo, si éramos un centenar, por decir, en el, el paralelo de la noche, hemos llegado a 10 estudiantes en la carrera de medicina diez, veterinaria. 10 estudiantes. 10 estudiantes, sí. Correcto. Y con lo que respecta a los docentes, hemos tenido, pues, eh, tres docentes. Así comenzó. Tres docentes, porque ha sido al honor, ¿no? ¿no? No había... ...como se llama el respectivo, las respectivas de económicas. ...¿por qué? Porque no era por el momento reconocido por nuestro Estado. ¿no? Correcto. Doctor Aguilar, ¿cuál era la infraestructura que tenían en ese momento en la UPEA? Igual, seguramente muy precaria, ¿no? La infraestructura justamente, justamente había una carrera... ...es decir, varias carreras a nivel técnico superior de la Universidad Mayor de San Andrés... ¿no? Yeah. Ahí es donde nos aposentamos a la, en Villa Esperanza. ¿no? Ahora, actualmente, la casera pues, ya tiene dos eh, sedes, una que es en Cayutaca y otra que es en eh, Mapiri, Charopampa. Ajá, correcto. Eh, 22 años se está cumpliendo mañana años, justamente, ¿no? Mañana se recuerda la, el aniversario, 22 años. Eh, ¿De eso que refiere justamente el doctor Aguilar, eh, doctor Juan, a la fecha? ¿Cuánto ha crecido, cuánto se ha expandido la actividad de la, de la facultad de veterinaria, de medicina veterinaria y zootecnia de la UPEA? Bueno, pues, gringo, la, la carrera hoy ha crecido, ¿no? ¿Seguro? Tiene más de 300 estudiantes egresados y titulados en la UPEA. ¿300? 300. Eso que, el doctor, estamos eh, cuantificando, ¿no? Correcto. Así también hay un, un, otro, otro gama de, de, de egresados que están esperando su, su trabajo de tesis. Ya, Hoy, bueno, la, los beneficios de la Calle de Medicina Veterinaria es, está, Los beneficios que, eh, que ahora se beneficia a la población paseña uh -huh. son varias, ¿no? Por ejemplo, la área pecuaria, en la área pecuaria donde hoy por hoy eh, los productos cárnicos, así también las avícolas, el huevo, son baratas. ¿Por qué, por qué será gringo? Uh -huh. ¿Por, qué estará, ¿Por qué estará tan barato? La pregunta. Yeah. El... el, el, el, el el problema es que estos el, profesionales son los que han bajado el precio, porque son del área. ¿entiende? Entonces, así también eh, estos veterinarios, estos directores de la casa de veterinaria, también eh, se, se ocupan de las clínicas veterinarias. Estos, estos eh, profesionales veterinarios que hacen la clínica, clínica de animales mayores y menores también benefician a la, nuestra sociedad. Son los que van a, hoy por hoy, tener eh, la facilidad de visitar a, los, a, a, a las clínicas, a los consultorios veterinarios, eh, a, a, a las farmacias veterinarias para adquirir algunos productos que nuestras mascotas necesitan. Seguro. Así seguro, es. Seguro. Y también... Usted decía, perdón que me interrumpa, no, usted sigue, sigue. decía 300 egresados de la, de la carrera. ¿Cuántos eh, alumnos hay? Eh, ¿300? Titulados. Titulados, perfecto. ¿Egresados son...? 500, 500. 500. Correcto. Y actual, alumnado actual, ¿cuántos alumnos están en este minuto cursando la carrera? Mil. Mil, mil. Mil. mil. Sí. Impresionante, ¿no? Mire, es, han pasado de 10 cuando fundaban, cuando yes. creaban la facultad, a mil. Exactamente. A mil. A mil. Y en termos, términos de infraestructura, por ejemplo, decía recién el doctor Aguilar que era, eh, compartían los predios de la UMSA ¿no? en Nueva Esperanza. Es, en esa época, hoy, sí. ¿Hoy cuál es la situación? ¿Qué es lo hoy, que Hoy, bueno, ahí? continuamos, también, continuamos en, la, en los mismos ambientes, pero también está diversificado esto en la, en la comunidad de Cayutaca. ¿no? Ahí también se encuentra eh, parte de la infraestructura de medicina veterinaria para su... Eh, eh, para que los docentes de, de la universidad puedan impartir conocimiento a sus estudiantes. Excelente, buenísimo. Ahí está entonces. Es eh, el producto de 22 años de trabajo allá en la Universidad Pública de El claro. Alto. Eh, usted decía animales eh, menores, animales eh, mayores. mayores, ¿no es cierto? Claro. Eh, que, que son formados justamente los profesionales en la UPEA. Cuando usted habla de animales mayores, ¿está hablando eh, ganado bovino, por ejemplo? exacto o es, ¿O es más bien llamas, alpacas, auquénidos? Todos. Estamos hablando de animales mayores, ¿no? Entre animales mayores tenemos el bovino, ya. tenemos así también los camélidos, tenemos también los equinos, y así estos animales que, eh, que, que están. Eh, eh, a, pues antes estaban estos totalmente descuidados de su salud, no había una buena eh, manejo farmacológico en, eh, en estos animales. Ya. Hoy por hoy ya no. La universidad ha ha expuesto muchos eh, estudiantes veterinarios egresados Hoy estos animales están muy bien tratados por los eh, clínicos veterinarios. ¿no? De acuerdo. Y animales menores, obviamente, las mascotas, Lógicamente, ¿no? que, que están animales, tan de moda en este tiempo. ¿no? Sí, eso lo quiero recalcar. Los animales menores, eh, por ejemplo, eh, hay que tener mucho cuidado con ellos. ¿no? ¿Por qué? Ya claro, son tan bonitos, tan hermosos, pero... Eh, puede también eh, transmitir enfermedades a los dueños. ¿no? Uh -huh. Entonces, son, eso se llaman enfermedades zoonóticas y antropológicas, antro, antropológicas. Estas enfermedades, estas enfermedades pueden pasar de una enfermedad eh, de un animal al humano, o del humano al animal. Uh -huh. Entonces, eh, el cuidado ese que se debe tener es. Eh, Recuyente, tiene que ser eh, tiene que, La OMS nos dice de que estos animales deben ser desparasitados cada tres meses, cada seis meses, cada año, ¿no? Por, eh, según el ambiente donde se encuentran. Excelente, buenísimo. Eh, los, eh, seguramente muchos jóvenes, señoritas, que ya están casi terminando este año, que van a salir bachilleres seguramente entre noviembre y diciembre, Estarán pensando, por ejemplo, yo quisiera estudiar veterinaria, quisiera tomar esta carrera. ¿Qué les dice usted, doctor Aguilar, a estos jóvenes, a estas personas? ¿Qué condiciones hay que tener personales, digamos, para, para inclinarse y tener éxito académico y obviamente profesional en la, en la carrera esta? ¿Cuál sería la recomendación suya? Bueno, no ¿qué se llama? Eh, referente a esta noble carrera, como su nombre menciona, el veterinario puede desempeñar ¿no? sus, oh, sus funciones, prestar sus servicios en instituciones públicas, en instituciones privadas y asimismo de manera personal, porque es sumamente amplio, no, no, no únicamente es veterinaria, ¿no? no solamente abarca, por decir, la, la preservación de la salud de los animales, sino también la parte de zootecnia, so que es la zootecnia, so es la ciencia que eh, realiza la comercialización y la crianza no en los diferentes sistemas de las, de las especies animales no entonces el, el joven eh, eh, bachiller en ningún momento va a perder su tiempo no ya que tiene un sinfín de asuntos esta carrera y eh, va a ser pues, totalmente beneficiado y justamente nuestro medio necesitan, eh, se necesita médicos, veterinarios o tecnistas para desempeñar estas eh, funciones en, eh, en nuestro país ¿no? y, asimismo, en el Departamento de la Paz, en las 20 provincias. ¿no? De, acuerdo, de acuerdo. Asimismo, también quiero hacer constar lo siguiente: ¿no? al crear esta carrera, directamente se ha beneficiado a jóvenes y señoritas de bajos recursos económicos, porque. Eh, antes de la existencia de esta carrera, únicamente existían en las universidades privadas, ¿no? que era la Católica y la, y la Universidad Loyola. Y asimismo también a los nuevos titulados de esta carrera ¿no? se los ha facilitado con la regencia de materias. ¿No? O sea, se están desempeñando las funciones como docentes y asimismo también a profesionales de otras universidades públicas y como también privadas que se encuentran en el sistemas del C.V. Interesante, buenísimo, muy buen apunte el que usted hacía ahora mismo, doctor Aguilar. Bien, eh, doctor Juan, no sé si hay algún otro, otro temita que usted quisiera comentar, compartir con nuestra audiencia. Sí, eh, bueno, alguna, alguna, alguna anécdota de la creación de la casa de Medicina Veterinaria. Por favor. Cuando la, se creaba la casa de Medicina Veterinaria solamente éramos 15, después perdieron la fe y nos quedamos entre tres doctores nada más, tres, tres docentes. Eh, docentes, en este ya. caso... El doctor Jorge Aguilar y el doctor Ángel doctor Martínez, que nos encuentran. ¿Los tres? Y mi persona, sí. Entonces... Eh, ¿Usted como, dónde se formó como veterinario? ¿En qué universidad estudió? Bueno, yo, bueno, la, la, la pura verdad, yo fui en esa época fui estudiante Ajá. de la universidad Pea del Alto ya. Y, y por cuestiones políticas, a mitad de año, ya. bueno, a, a, ¿qué es, a mitad de, de carrera... De, de carrera eh, me terminaron salida de la universidad para formarme en otra universidad. Ajá, Entonces, pues, eso pasó por las cuestiones políticas de la época. Correcto. Entonces, pero eh, yo la creé la casera, ¿no? Con el, doctor, con el doctor Aguilar. Y en el caso del doctor Aguilar, usted, doctor, ¿dónde, ¿dónde estudió veterinaria? ¿Dónde se formó? yo En la poderosa Universidad Pública del Alto, ¿no? También. O sea, eh, que ese ha sido lo, el, el objetivo general, ¿no? De poder titularme, ¿no? Y eh, gracias por decir a, la, a Dios, se dio ¿no? la existencia de esta carrera, que, lo que como dice aquí el eh, compañero, entre tres individuos po, eh, pudimos ¿no? hacer de que esa carrera exista. ¿no? Sí, no o, hoy por hoy, por ejemplo... Se encuentra totalmente beneficiado, pues las ciudades de La Paz y el Alto, y asimismo las 20 provincias del Departamento de La Paz, ¿no? De acuerdo. Al respecto, gringo, le traemos un texto. Ah, buenísimo. Sobre nuestra creación. Excelente. Para... Memoria, dice Creación de la Carrera Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Pública del Alto. Ahí lo vamos a mostrar, es este texto, ¿sí? Que ha sido justamente elaborado por ellos. Eh, ¿Qué hay en este... Es la historia, ¿no es cierto?, del 17 de agosto del, 20, del 2000 al 17 de agosto del 2022. Exacto. Ahí está el texto, ¿no es cierto?, que es una, una reseña, diríamos, ¿no?, la historia de, de Sobre cómo la creación. se hizo de sí. todo. ¿Sí? sí, los detalles. Qué interesante, les agradezco muchísimo. Y bueno, aquí están justamente los documentos, los antecedentes, eh, todos los temas, ¿no? Qué interesante, realmente buenísimo. Lo corté cuando usted iba a contar una anécdota. Por eso, como le decía, eh, sí. fuimos nosotros... Eh, eh, perseguidos, ¿no? Por no sé, casi eran las razones. Ya vean nuestros queridos eh, ingenieros agrónomos que eran los que nos perseguían, que no querían que existan la carrera de medicina veterinaria, ¿no? Era extraño, nosotros no lo entendíamos tampoco en esa o época. Sea, había una pugna, con, una pugna con, agronomía. Con, la, con la agronomía. Y después nos damos cuenta de que los ingenieros agrónomos con mucho respeto eh, bueno, urgían también como veterinarios en el área rural. Entonces, hoy por hoy eh, ya empírico, pero. En, en una manera empírica ¿no? entonces hoy por hoy ya, eh, ya los médicos veterinarios que salieron de la UPA bueno, lo están tomando pero y estos profesionales eh, que empíricamente han trabajado en el área pecuaria han sido delegados pues, eh, eso ha sido la causa por la cual eh, el, la ingeniería agronómica no quería que exista la carrera de medicina veterinaria bueno. Y fuimos perseguidos, amenazados, fuimos eh, hostigados y golpeados en un momento. Es ¿no? una, una aventura. Una aventura, usted lo ha dicho también. Eso hace 22 años. Ah, sí, 20, Hoy yo. obviamente ya no hay, ninguna, ahora ya no hay ninguna, observación. ninguna observación. Hoy todo va tranquilo. Va tranquilo. ¿Ustedes va tranquilo. son docentes ahora mismo de la de la, de la universidad? Mi persona. Sí. Yo soy docente, doctor. ¿no? De, la, de esta misma esta De misma la Universidad Pública del Alto, la carrera de Medicina y Veterinaria de Soté. ¿Usted también, ¿Tomo otro emprendimiento, ah, ¿no? Ya, ¿no? Sí. Correcto. Vinculado, obviamente, Vinculado a Vinculado siempre a, a la carrera Veterinaria. Exacto. Buenísimo. ¿Y qué tal ve usted el nivel ahora de los alumnos? ¿Cómo llegan los alumnos? ¿Bien? ¿Están felices? ¿Les gusta la carrera? ¿Hay mucha deserción, por ejemplo? ¿Entran y después se salen? ¿Cuál es, cuál es la situación? Bueno, con lo que respecta a nuestra carrera... Eh, se cuenta con eh, medios eh, pecuarios para la práctica. Ya. Entonces los estudiantes eh, están pues totalmente conformes porque esta carrera es, eh, abarca el 50 de la parte teórica científica y otro 50 por ciento de la, la respectiva práctica. ¿no? Entonces están conformes y aparte de eso se, están interesados porque ¿Quién no come eh, como son, los derivados de la carne? ¿no? ¿Quién no se alimente con los eh, derivados de la leche? ¿no? Entonces el médico veterinario va a tener nomás, eh, cómo se llama, su respectiva fuente de trabajo y eso es lo que necesitamos en el Departamento de la Paz, de que haya más profesionales veterinarios para que abarquen tanto el área urbana como el área rural. Seguro que sí. Bueno, agradecerles muchísimo por la, por la visita, ha sido un placer conocerlos, poder hablar un poco de esta, de esta iniciativa que surgió hace 22 años. Exactamente. Mañana sí. estarán seguramente haciendo alguna celebración, festejando su día, no cierto claro sí. los, los primeros 22 años. Y bueno, pues esperamos que sigan adelante, que todo vaya muy bien y, y que sigan pues formando nuestro, nuestro talento, a nuestros jóvenes en particular, que tanto los necesita nuestro país para, para desarrollarse. ¿no? Muy bien, muchas gracias. No, no, al contrario, ha sido un placer, Pero, doctor. Buen. Muchísimas gracias, doctor Juan. Doctor Aguilar, muchísimas gracias. Ya. No sé si quiere añadir algo más, por sí, favor. Eh, felicitar ¿no? por este medio a todas nuestras autoridades, al plantel de docentes, al personal administrativo y asimismo a, los, a la población de universitarios en, en el, eh, el 22 aniversario de nuestra noble carrera, ¿no? que... Eh, se sigan a, a formando y, que, y, ne y necesita líderes esta carrera, ¿no? Necesita líderes, ¿para qué? Para llevar adelante la parte de la pecuaria. Muchas gracias, gringo, por la cobertura, entonces les est estaremos visitando en otra oportunidad. Será un placer. Con nuevas actividades que, que vaya desarrollando nuestra carrera. Seguro que sí. Lo saludamos a Ángel Martínez también, ¿no? Que es de los creadores, ¿no? aquí estoy viendo él fue el justamente médico veterinario, ¿no? él, él ya fue él ya era ya médico era veterinario justamente cuando hizo la, se hizo la creación de esta carrera, sí. felicidades otra vez muchos, muchos más éxitos para la carrera y a quienes hoy están justamente conformando el plantel docente, a los alumnos a todos, los administrativos por supuesto eh, tanto de la facultad como de la universidad pública del alto, nuestro cariño y nuestro respeto de siempre sí. vamos a hacer una pausa por favor les pido tenemos que irnos a un corte comercial y enseguida tras él continuaremos con más información.